Encontrar la seguridad, evitar los miedos inútiles, confiar de una vez en alguien, no tener miedo nunca a nadie. Tratar de saber lo que quieres, no estar siempre con dudas. La duda es tu propia inseguridad que te lleva a pensar mal de los demás encaminarse donde se pretende, no comenzar a andar sin saber a dónde, echar el primer paso y no tener miedo, porque a lo mejor te estás esperando, encontrar la seguridad, evitar los miedos inútiles, confiar de una vez en alguien, no tener miedo nunca de nadie. Uno se ofusca en sus pensamientos y el miedo hace crecer al miedo y ese miedo te hunde profundamente y al final acabas creyendo. Es real Solo se vive una vez y no siempre bien Pero para saberlo hay que arriesgarse Vivir feliz y creyendo en la vida siempre Cuando empiezas un amor nunca pararse Encontrar la seguridad Evitar los miedos inútiles Confiar de una vez en alguien No tener miedo nunca de nadie